Hace mucho tiempo, cuando The Top Comics tenía unos 28 mil suscriptores y, y sin exceso unos 14 mil si no recuerdo, había subido un video que se llamaba ¿Qué es Breaking Bad? Lo vi y la trama me llamó la atención porque sonaba estúpida. El otro día mi primo el Brian tuvo a a mi hermano Paul 850 la serie completa Así que la vi ¿Saben algo? Lleno mis expectativas O sea, hay diferencia entre algo bien escrito Y algo entretenido La serie inicia con Walter White Un profesor de química Y trabajador en un lavado de autos Que se, se entera que tiene el cáncer Así que no puede dejar a su hijo inválido así Y decide volverse narco Así que Hal Wilkerson trata a su hijo abandonado Malcolm, que se cambió de nombre a Jesse Pickman, y como quiere hacer un negocio. Ahora, en las telenovelas de, de narcos, en las narconovelas, hay una cosa que se tiene muy en claro, y es que la mayoría de ellos no tiene familia. o si lo tienen, suele tratar de ocultarlo, ya que la familia es lo primero, pero, o sea... Pone aún más en riesgo a la familia con solo su trabajo. Con solo el trabajo que decide hacer. ¿En serio? No, no, no te puedes llegar a creer que un tipo que te, lo presenta, te presenta un Ned Flanders se convierta en eso. Yo yo no me lo puedo creer. O sea, es como Don't Die. Bien, así que Walter se hizo la quimioterapia. Pero igual le crece la barba. Así que le alargan unos años de vida. Cinco años, exactamente. Así que al final admite que le gustaba ser capo. La familia la familia lo odia porque mató al, se, porque matió a su cuñado. Pero la droga, esto ya es otro nivel. Es, hay cosas en las que se puede perdonar a uno. Bien, eso es todo lo que voy a decir. Gracias.